Es que ya casi entro a estudiar y no sé socializar. Vale, te voy a explicar más o menos lo que puedes llegar a hacer para socializar más, para aprender a convivir con personas que no conoces o con gente que tú quisieras llegar a conocer o simplemente para pasar el rato si no tienes pila en tu celular, si ya no tienes música, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo principal, lo primero que tienes que llegar a hacer es apagar tu cerebro. ¿Cómo haces eso? Muy complicado, es una de las cosas más complicadas que puedes llegar a hacer para socializar. El aprender, el aprender a dejar de pensar de más y dejar de pensar en general. Simplemente actuar Lo que te enseñaron tus papás que no tienes que hacer Ahora lo tienes que hacer Aplicado solamente a socializar Y es una cosa muy complicada A mí me llevó años en perfeccionar El poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo que estar en modo bestia O sea, tengo que estar en modo No pienso, quiero algo, lo hago No quiero esto, no lo hago Quiero esto, lo hago Pero solamente por pura intuición O sea, por ejemplo, tú dices Quiero hablar me vale verga, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar Te levantas de donde estés, quieres hablar con esa persona Te levantas, llegas y le tocas el hombro y le dices Hola, ¿cómo estás? Lo besas, le lames así, le haces así Mira, estos son sus labios, estos son sus labios Lames, no me lave la mano Qué asco Ah, eh, tampoco Ajá, tú lames, lames la boca, le lames la boca Lo agarras o la agarras del cuello Y le dices, vamos a platicar Y vas a ayudarme a superar mi ansiedad social bueno, ¿me entiendes? me entiendes Me entiendes, me entiendes, me entiendes Me entiendes, llegas, le dices Hola, ¿cómo estás? La verdad Estoy solo, estoy sola, ¿puedo platicar Contigo? Sí, no Y ya, está, si te dice Sí, claro, júntate, no pasa nada Si llegas y te dice, no, la neta Estoy esperando a alguien, ah bueno, no pasa nada Y te vas con otra persona Lo importante es no Pensar en ello, entre más lo Pienses, menos lo vas a hacer Eso es un error muy común de gente Introvertida Estás empezando a pensar Y si no quiere platicar conmigo Y si me hace caras Y si le caigo mal Y si solamente se junta conmigo por beneficio propio Pura verga, pura verga, pura verga No te puedes quedar con las ganas de nada de ese tipo de cosas ¿Por qué? Imagínate, estás en la fila de un banco Estás esperando muy aburrido durante horas Y de repente dices ¿Sabes qué? Ya no tengo batería Todavía ves que te falta media hora, ¿qué vas a hacer? Lo que hacen todas las señoras, platicar. Le, le dices a la persona de enfrente, oye, ¿qué turno tienes? Y ya la persona te dice, ay, soy el 24, y tú, ay, soy el 25. Y esa persona, si ves en su lenguaje corporal que te dice, ah, si quiere platicar, adelante, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Eso nos lleva al segundo término. Leer el lenguaje corporal de la persona ¿Cómo lo vas a hacer? Repetimos lo que estaba diciendo Muy simple, muy sencillo Si ves que la persona apunta los pies hacia donde estás tú Ya la tienes ganada Si ves que mueve el torso Hacia ti Ya la tienes ganada Si ves que literalmente todo el cuerpo va hacia ti Ya la tienes ganada Si ves que te hace así y voltea Tienes dos opciones Una No, más bien no son dos opciones Son dos significados Una la persona también está nerviosa y no sabe cómo continuar la conversación En este caso, tú continúas la conversación O dos, no quiere hablar contigo Se nota mucho Ahí es donde tú tienes que reaccionar a la mirada Si tú ves que la mirada de la persona Es una mirada así como muy Ah, sí, este, soy el 24 Ah, soy el 25 Ah, qué padre Y se voltea, es, le vale verga Le vale verga, totalmente le vale verga entonces tú te volteas con la persona de atrás Y le platicas Si esa persona tampoco quiere platicar contigo Te agarra los huevos Y te aguantas porque no hay de otra Es una fila, se me olvidó platicar O sea, se me olvidó poner otra situación Pero volviendo a la escuela, volviendo a la escuela, volviendo a la escuela Si tú en la escuela, llegas a un salón de clases está rodeado de gente extraña Lo primero, lo principal que podrías llegar a hacer Es A la persona de enfrente, de al lado o de atrás tuyo Le dices Oye la verdad, no conozco a nadie Estoy solo y no me gusta estar solo ¿Puedo platicar contigo? Y ya esa persona te va a decir Sí, no Ok, gracias Y ya tienes amigo No tienes amigo Tienes amiga No tienes amigo Tienes pareja No tienes pareja Ok Ya, terminada esa interacción Ya tienes todo fácil Y te manda la verga Gracias, Elcio Tienes mucha gente Hay demasiada gente Mira Sinceramente Sinceramente Sinceramente A mí no me ha tocado vivir A mí no me ha tocado vivir una de esas cosas donde la gente me diga, no, normalmente la gente es la que se me acerca y demás, pero cuando yo estoy solo y no sé con quién platicar, yo me acerco con otra persona y yo le digo, oye, estoy solo, no me gusta estar solo, puedo estar contigo, sí, ok, y ya está, no pasa nada. Si te dicen que no, aprendes a tenerle miedo al rechazo, no, todo lo contrario, aprendes a evitar que el rechazo se apodere de ti y te dé miedo. Es un ganar-ganar a final de cuentas Top tres formas de no ser amigos No, es que te sirve demasiado Es que te sirve demasiado, eso es lo que quiero llegar Te sirve demasiado, apagas el cerebro Lees el lenguaje corporal Y te agarras los huevos y empiezas La conciencia La dejas tantito de lado y, a, y, y te pones a hacer lo que tienes que hacer Lo que quieres hacer Te sirve, de verdad, inténtalo Inténtalo, apaga el miedo Apaga esas ganas y te va a servir Te lo juro que sí que esté por el consejo, los voy a lamer De nada, de nada Y recuerda, lo principal Es perder el miedo, ¿y cómo pierdes el miedo? Practicando Es lo mismo con cualquier cosa Si tú quieres aprender a ser el mejor en algo Tienes que practicar, es lo mismo con esto La socialización no es algo que llega De la noche a la mañana, tiene su tiempo pero es algo muy bonito porque aprendes mucho Aprendes a convivir con todo tipo de gente ¿Nos aventamos 10 minutos? Quiero pensar que nos aventamos 10 minutos, ¿no? ¿no? ¿No? ¿No? ¿No nos aventamos 10 minutos? ¿No nos aventamos 10 minutos? Espero que nos hayamos aventado 10 minutos Porque si no, no monetizamos este mes ¿Alguien llevó la cuenta? ¿Alguien puso un cronómetro? ¿No? ¿No? Ok, ok, bueno, me quedo con las ganas Me quedo con las ganas de comer este mes